que okay, yo hago una vez más al canal, ¿cómo están? Y espero que todos estén muy bien, así que bueno, el día de hoy les voy a hacer un maquillaje navideño, pero como así como Instagram para pues no estar todo con los maquillajes glan glan glan y así no aburrirnos, así que bueno, espero que si les guste antes de pasar al tutorial, pues no se olviden pasar aquí abajito a suscribirse, también activen su campanita de esa manera Youtube les va a avisar cada que yo suba un video tutorial, Así que bueno, pues ya no les hablo más y empecemos ya, Como ya saben, este, antes de empezar pues, con el maquillaje Tenemos que poner un corrector, una base para sombras Para que esto ayude a pigmentar nuestras sombras Aunque no sé, creo que no voy a utilizar sombras hoy Vamos a ver eh, Bueno, yo utilicé solamente pues, un corrector Este aquí es de la marca Cezanne, aquí de Japón y Es el número 10 es clarito así más o menos Ok bueno entonces ahora sí voy a sellarlo con polvo Como ya les dije pues este maquillaje va a estar súper súper fácil Así que espero si se lo hagan No más que el, yo creo que lo más difícil va a ser hacer los copos de nieve Bueno no sé cómo me salgan Estando Estas paletas que se activan con el agua niñas Voy a estar utilizando el color rojo Pueden utilizar un labial también Así es que no tienen una paleta así también funciona. Me muero muerta si me da de amor. Así, niñas. Ok, niñas, pues ya me hice el ojo de aquí. Entonces, ahora lo que voy a hacer es hacer esto de aquí. Así. Ok, bueno pues ya quedado así La verdad es que sí salió rápido Pensé que me iba a demorar más Vamos a estar cogiendo algo La tinta blanca Bueno, la sombra Voy a tratar de hacerlos en lugares que pues no doblo tanto. Así. Y aquí. Voy a hacer otro. No hubiese puesto nada. Mano muerta, aquí está difícil. Ay, oh, Dios. Ok, niñas, pues ya pude hacer este lado. Pues ahí ya quedaron. No está perfecto, pero.. El que no arriesga no gana. Así que. Ahora le voy a poner. Unas bolitas. Como para decir que es la nieve. O algo así. Así. Ok niñas. Bueno. Entonces ahora voy a hacer mi delineado negro aquí. Bien al ras de mis pestañas para que cuando ponga la pestaña se mire un poquito negrito niñas voy a estar utilizando estas eh, per, eh, bolitas perlitas de color pop voy a poner en la parte de aquí y sí, chiquitas ya lo puse aquí porque ay no se me andan cayendo eh, dos bolitas, ok Para que se mire pues bonito No sé, le da un toque así como si fuese un regalo Este maquillaje Algo así, no sé, ustedes qué dicen <ríe> Niñas, bueno, ahora sí ya terminé Con el maquillaje de encima de los ojos Ahora me voy a echar un poquito de primer Para tapar Los poros y para que El maquillaje me dure, el primer que Utilicé es de Jaycee Cosmetics Se los voy a estar dejando en la cajita de información El indirecto de su tienda Por si alguna desea pues ahí va a estar los líneas de varias tiendas. Ahora sí, vámonos a poner la base. Esta de aquí es la de MAC. La Mash Master, la 2.0, niñas. Ok, es mi mate y está buena. No necesita de mucho para, para que te haga una piel pues bonita, bonita, bonita. Más que nada me lo pongo aquí en la nariz, aquí abajito y ya con lo que sobra, pues, en el resto del rostro. En la frente, pues, ni, ni tanto, la verdad. Un poquitín, nada más. usando un poquito de corrector, niñas, para tapar lo que no me gusta. Por ejemplo, las ojeras. Los sueltos, ok. Voy a poner un poquito más aquí en la nariz a los lados, y bueno, listo. Eh, niñas, se colocan delineador negro en gel en la línea del agua. Eh, pues si quieren, o si no, con la pura sombra nomás. Pero ya me lo puse yo, ok. Nomás aquí se van a difuminar la sombra marrón. Súper, súper bien, niñas. Más o menos, pues así. Lo voy a jalar hasta más aquí. Y ya. Y listo, pues ahí. Niñas, aquí al final, pues voy a estar poniendo un poquito de negro. Ok. Para como... Para que le dé una intensidad al ojito. Bueno, niñas, ya me hice el contorno. Entonces voy a estar utilizando este rubor de aquí de color pop y vamos a ponerlo en nuestras manzanitas, un poquín. Entonces vamos a poner las pestañas, todo utilizando las pestañas de Beauty kimochi las melon, okay? y nos uniríamos así. Niñas, voy a estar colocando iluminador en esta zona de aquí, ok. Para que como que nos dé una luz así bien bonita Y pues aparte se mire bien bonito eh, Alumbrado, iluminado el maquillaje Ya que es para pues navidad Si me preguntan con qué lo pueden usar Pues con un vestido negro o un rojito Con blanco como de santa Y pues quedaría bien bonito Niñas se hacen un delineado aquí en, la, en el lagrimal okay, Para que quede así eh, se me picó un poquito de delineador líquido en la parte de aquí a ver si después cuando bueno, no se sé, seque lo saco si no pues niñas voy a estar utilizando el, la máscara de color pop ahorita se los muestro eh, me gusta usarla más en la parte de aquí abajo porque hace súper largas las pestañas y no me tiene un pedito sonó la lo <risa> por si alguna dice que me tiene un pedo Ok, bueno, entonces voy a estar, eh, bueno, ya utilicé este de aquí, eh, la máscara que les digo. Ok, niñas, bueno, entonces eh, voy a estar delineando mis labios. Con este delineador, y ya está súper viejito, lo tajé, lo tagué, pero no quiero que muera, así que... Ahí lo sigo. Teniendo. Decidí poner un anaranjado. Supuestamente me iba a poner un rosa, pero... Mm. Niñas, pues me estaba olvidando poner iluminador. Oiga, no me avisan. Caray, me estaba olvidando. Casi, casi, casi. Ahorita me di cuenta. Me en la nariz. Encima de su pómulo, así para dar brillo y color. Utilicé el iluminador de Focayure, este de aquí, niñas, es el número 01. Así que, bueno, mis kimochitas y kimochitos, espero que les haya gustado este look. Pues que salió así de la nada Solo quise hacer un maquillaje pues rápido Así que bueno, espero que si les haya gustado Si les gustó no olviden dejar sus deditos arriba Compartan este tutorial con sus amigas, sus abuelas, sus tías, sus primas De esa manera me apoyan muchísimo a mí Y bueno, pues entonces nos vemos ya hasta el próximo video Niñas, cualquier cosita en la cajita de información están las tiendas Y así que bueno, les mando un besote enorme Y nos vemos hasta el próximo tutorial